Mi nombre es Claudia Gómez Córdoba, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta sexta semana abordaremos la temática prevención dental en el paciente con enfermedades crónicas. Bienvenidos. Normalmente se considera la pérdida de dientes como algo natural y que es una característica propia del avance de la edad. Con el desarrollo de la sociedad y el incremento del nivel educacional, las poblaciones se han ido sensibilizando con la necesidad de mantener sus dientes e incluso mantenerla sana. Pero esta filosofía no ha llegado a todos por igual, constituyéndose en un reto para la odontología. Para ello es necesario que el equipo de odontología y el equipo médico comprendan que lo más importante no es tratar meramente al paciente, sino fomentar la salud de las personas. Más aún cuando el paciente se encuentra con sus niveles inmunológicos disminuidos por la presencia de enfermedades crónicas. El tratar estos temas nos proporcionarán una visión adecuada de la salud general y su relación con la salud bucodental. Para analizar un poco más sobre estos temas es necesario formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para brindar una correcta prevención dental a nuestros familiares? Es importante tener en cuenta La educación para la salud dirigida al paciente y su familia Comunicación adecuada entre el médico tratante, el odontólogo y el paciente o su familia Información verídica referente a las consecuencias del tratamiento médico en la salud general del paciente ¿A qué se refieren los cuidados generales integrales? La salud es mucho más que la simple ausencia de la enfermedad y su cuidado es más que la atención médica reparadora, por más avanzada, eficaz y eficiente que ésta sea. En la siguiente semana abordaremos los siguientes temas. Prevención dental en el paciente con enfermedades crónicas, fracturas, enfermedades infecciosas, prevención de caries, prevención de enfermedades pulpares, prevención de enfermedades gingivales y periodontales, prevención de lesiones de tejidos duros y blandos en la cavidad vocal. cuidados generales integrales, acción a ejecutarse para la promoción de la salud. Profundicemos un poco más sobre estos temas. ¿Qué es una adecuada prevención de la salud? La prevención ha sido definida como el conjunto de actuaciones que se realizan por profesionales y técnicos y por la propia población para evitar la instalación de un proceso de enfermedad en los individuos o grupos o durante las diferentes etapas de la misma, con el objetivo de limitar las complicaciones y secuelas. Incluye en las etapas iniciales el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿Cómo promover adecuadamente la salud dental en mi familia? Es importante cepillarnos los dientes juntos, llevar una dieta adecuada, convertir la hora del cepillado en una actividad divertida, desarrollar hábitos de higiene oral desde el nacimiento. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de saber conocer y reconocer el estado saludable de su salud general con énfasis en la vocal. Muchas gracias estimados estudiantes por su atención en el presente curso denominado Cuidados de la Salud Bucodental en Pacientes con Enfermedades Crónicas. Espero vernos en una próxima oportunidad.